Hey, hola, buenas, Rosaura, encantada Preciosa. de tenerte, qué tal, cómo vas, qué tal tu mañana, Muy... que estamos aquí de buena mañana. Pues Lina, yo muy contenta y muchas gracias de verdad por invitarme, porque que nos haya unido extraordinaria, a algo súper bonito y, y que, que quisieras compartir mi mensaje me hace mucha ilusión, mucha, mucha, mucha. Bueno, te voy a presentar un poquito eh, y luego te cuento por qué te invité. Sí. Rosaura, Rosaura Delgado, es, tengo aquí algo escrito, es la jefaza del proyecto Todas las vaginas se abren. Que, es, que solo con el nombre es ya boom. Eh, ella es médica, ah. es terapeuta y es coach. Y, eh, y solo, bueno, eso es que solo por el nombre que ella le puso a su proyecto se merece una ola, eh, es lo que hay. <ríe> me encanta. Eh, yo Gracias, estudié, bonita. <ríe> yo estudié biología, nunca terminé, llegué a tercero de biología porque me dediqué a bailar. <ríe> Soy bailarina de danza del vientre sí. y profesora. Y ahora estoy estudiando psicología. Eh, no soy experta en dolor, ni mucho menos, pero en estos 20 años que llevo dando clase he tenido muchas alumnas con vaginismo y con, y con muchas historias relacionadas con la sexualidad que han venido a mis clases buscando algún tipo de alivio. Y, y bueno, como bailarina, medio psicóloga y, y, y con todo este interés personal, me fascina mucho este universo biopsicosocial que rodea a las mujeres. Y, y me llamó mucha atención ¿no? tu enfoque por eso, así que por estas cosas de internet encontré y por eso dije, seguro que entre las mujeres que están que forman parte del Dance Pandemic, que es mi proyecto, eh, hay algunas que sí. tienen dolor en la vagina y que, y que quieren salir de ello, así que creo que bueno creo que hay que darles también la posibilidad porque hay mucha gente que ni siquiera sabe ¿no? que se puede salir de estas cosas. Total, total y es súper interesante, Zahida, bonita, porque fíjate que lo que has dicho, muchas mujeres por el desconocimiento y por la desesperación también ya no saben dónde buscar ayuda, ¿no? Y es, vale, voy a probar danza de, del vientre, voy a probar tal, voy a hacer fisioterapia, voy a hacer... Y al final es que un, una... Digamos, un síntoma muy silenciado, pero muy silenciado. Es que no, tú no vas por ahí diciendo, pues me duele la vagina, no puedo tener relaciones con penetración, no me puedo poner una copa, porque te puede la vergüenza y el estigma social. Entonces, por eso el agradecimiento de, de, de estar hoy aquí hablando contigo. De, de, de, de, de, de, muchas mujeres se sientan identificadas con lo que comentemos y vean que hay una solución es que es como, wow, es súper poderoso por eso estoy tan, tan agradecida bueno, pues para aquellas que nos escuchen, que no tengan ni idea de lo que es el dolor en la vagina, yo personalmente nunca he sufrido solo he tenido candidiasis de vez en cuando eh, ¿podrías explicar cómo se siente este dolor? ¿qué es esto? o definirlo de alguna manera como para las que no sepan lo que es porque así aumentamos wow, la empatía sí, también total, ¿no? y... total, total. Pues eh, el dolor eh, básicamente, bueno, se puede experimentar de muchas maneras, pero puede ser en forma de ardor, en forma de quemazón o dolor propiamente, pero lo que suele molestar más o lo que es la imposibilidad. Normalmente las ligadas, tú puedes tener dolor en la vagina eh, y, y, y no tener imposibilidad, aunque la línea es muy finita, no. de ahí que esté el término dispareunia, solo para referirnos a dolor en la vagina y luego el vaginismo que a mí no me gusta llamarlo vaginismo porque al final es eh, imposibilidad, punto y pelota, ¿no? Esta imposibilidad y esta dispareunia tiene la línea muy finita, duele pero voy a intentarlo, ¿no? Entonces la línea es muy fina, entre me duele o tengo una imposibilidad real, ¿no? Y las causas que hay detrás son infinitas, de hecho yo cada vez cuanto más sé menos sé eh, es muy curioso, ¿no? porque aunque el tratamiento está enfocado normalmente a la fisioterapia, a la osteopatía a la, y a la, sexo, a la sexología, aborda para mí muchísimas otras áreas. Eh, y hay un componente muy importante que es el que yo trabajo, que es el componente, digamos, neurológico o neurobiológico que tiene el dolor y cómo el dolor acaba afectando a tu día a día. Entonces, el dolor como síntoma, digamos, es como algo muy simple, me duele y ya está, pero lo, las consecuencias que tiene la mujer y todo lo que conlleva su escena biopsicosocial, cómo se relaciona con ella misma, con su pareja, con su entorno, sobreestima afectando? y todo... Ay, yo me he quedado escuchándote en lo que decías de que eh, algo del síntoma, ahí se me ha empezado sí, a. Sí, que al final el dolor, digamos, es como este síntoma, esta puntita del iceberg, pero luego todo lo que hay debajo, es decir, todo lo que afecta mi relación conmigo misma, mi autoestima, deseo sexual, cómo me relaciono con mi entorno, cómo me relaciono con mi pareja, al final lo que se acaba afectando mucho es tu propio, autovaloración, tu autoestima y el propio concepto de ti misma porque solemos definirnos mucho como mujeres, sobre todo las mujeres que tienen dolor a través de las relaciones sexuales por vivir en una sociedad tan coitocentrista y falocentrista, ¿no? Entonces, al final el dolor, digamos, como la alarma, la alerta, pero todo lo que hay debajo y todo lo que hay detrás es lo bonito para mí de, de trabajar con estas mujeres, sobre todo el valor propio. Ya, yeah. no, claro, desde luego, es que afecta a tantos niveles, según cuentas. Sí, entonces. Exacto. Es que... A ver si, si he conseguido recapitular un poco, eh, o sea, lo que dices es que el, el, el dolor en la vagina no es tal, sí que, sí que sí que puede haber algún, o sea, yo me corto un dedo y me duele el dedo, obviamente puede haber causas de ese tipo no, también a nivel genital, pero, pero no es solo eso o no, o no es únicamente eso, sino que hay muchísima más gama y orígenes y que puede ser mmm, una cuestión totalmente social y tiene el estigma unido del, del definirnos por la sexualidad, ¿no? Y de... Exacto, Entonces, exacto. Que... Yo yo siempre digo, Zahida, que el dolor está en la vagina, pero quien lo siente es tu cerebro, quien lo interpreta en nuestro cerebro. Entonces, obviamente, puedo tener unas cándidas, puedo tener una endometriosis, puedo tener lo que sea, una patología que me esté originando este dolor, pero puede que vaya asociado también a otra serie de, digamos, emociones, eh, experiencias previas, más allá de un trauma o no, que esto es muy poco frecuente, o sea, suele el, el componente que hay de abuso, violación o relacionado con el dolor de la vagina muy, muy, muy pequeñito, un 0,1%, pero va más bien ligado a experiencias, digamos, experiencias traumáticas, pero que el cerebro experimenta como traumática, escenarios que él asocia, que son un peligro y la manera de protegerse que tiene es mandando, digamos, por llamarlo de alguna manera, por resumir, porque no nos vamos a meter en los mecanismos de dolor, digamos, uh -huh. pero es mandando este, hey, la alerta a la vagina para, digamos, como, como manera de protegerse. Es que es súper complejo y súper bonito todo este tema porque engloba, wow, wow muchísima área. Muchísima. Muy interesante lo que, lo que hablas, me, me suena, me resuena mucho lo que dices del trauma, porque... Un trauma no tiene por qué ser socialmente entendido como trauma para que sea trauma. trauma. Efectivamente, exacto. Yo estoy muy metida ahora en estudiar traumas. Yo he trabajado con mujeres supervivientes de violencia doméstica, dando clases y con refugiadas. Y son personas que tienen traumas muy grandes, que son traumas que están reconocidos como traumas por la sociedad. Exacto. ¿no? Como, como, no sé, a esta persona le ha pillado un coche, esto es un trauma, ¿no? Pero también hay muchas otras mujeres que no pasan por estas experiencias tan durísimas que viven con, con esta con exacto este pato, ¿no? esa, o sea tú puedes claro. percibir por ejemplo que tú me lo invento ¿eh? uh -huh. eh, un acercamiento de tu pareja como como digamos como violento como sin tener que serlo pero tu cerebro y tu experiencia es esa entonces lo que pasa es que a veces pensamos que un trauma lo, lo dicho es ¿eh? una violación un accidente de tráfico un accidente de una muerte cuando trauma es todo lo que tu cerebro interpreta como, hey, aquí ha pasado algo, uh -huh. y las consecuencias que yo lo he vivido, como una experiencia muy, de, muy desagradable y que atentaba a mi supervivencia. Guau. Wow. Y con ¿cuánta, cuánta gente, hay datos supongo, ¿no? ¿Cuántas mujeres sufren dolor en la vagina? En... Pues mira, cariño, si nos, si nos centramos en el vaginismo, es decir, la imposibilidad solo... Ronda un 20%, pero si metemos en el cajón, dolor en vulva, dolor en clítoris, dolor dentro de la vagina, dolor en, la ve en el vestíbulo, si lo sumamos todo, es casi un 40%. Es casi la mitad de la población, es una wow. barbaridad. Muchísimo. Guau, wow, no tenía ni idea. Un 40% de mujeres sufren algún tipo de dolor. Genital. O sufren o van o, a sufrir o... algún tipo de dolor genital, es una barbaridad, cariño. Guau, wow, guau, wow, qué ostras, no tenía yo ni idea de esto. Bueno, entonces, cuando dices o sufren o van a sufrir, supongo que igual que se entra, se puede salir, ¿no? Eh, alguna... Totalmente, totalmente. Ahí se de... resuelve. Bueno, de hecho es tu trabajo, ¿no? Pero que supongo que habrá casos que, que tengan que aceptar que el dolor está ahí, que viven con él y es lo que hay, no que viven con él a largo plazo, pero... Efectivamente, hay de... Digamos. Exacto, ¿no? de, depende de, de cuál sea la causa, porque a veces hay una causa y a veces no la hay tan clara, de hecho el dolor suele tener un montón de causas que están influenciando a la vez, pero luego hay patologías como en mi caso la endometriosis, que entonces si hay alguna lesión... Entonces sí que vas a tener que acostumbrarte, porque al final no te acostumbras, pero vas a tener que aprender a vivir con este dolor y a manejarlo sobre todo desde las emociones y desde la parte de creencia, cómo me llevo con el dolor, cómo me relaciono con el dolor, pero obviamente si, por ejemplo, una candidiasis puntual va a tener solución. También va a depender mucho del tiempo que yo me pase con este dolor. No es lo mismo que yo lleve 15 años, que el cerebro al final ha aprendido que mi vulva, mi vagina y todo lo que se acerca ahí es peligroso y va a estar como muy arraigada esta experiencia de dolor y estos escenarios traumáticos y esta, y obviamente mi relación con el dolor va a ser muchísimo peor que si yo tengo un episodio de un mes. ¿no? Entonces, aquí también va a eh, bueno, muchas cosas, mis creencias, cuánto tiempo, cómo me relaciono yo con el dolor en general también, ¿no? Y claro, y cómo me afecta. Hay mujeres que lo llevan mejor y otras que lo llevan peor, pero sí que es cierto que el dolor en la vagina se suele vivir como algo muy traumático y muy... Eh, donde hay mucha culpa, mucha frustración y mucha sensación de no soy suficiente, ¿No? porque al final dice mi órgano del placer, mi clítoris, mi vagina, ¿no? mi, eh, que debería darme ese placer, me está dando todo lo contrario, entonces ahí al final una lucha contigo misma y con tu cuerpo y con tu vagina y una no aceptación de de, tu, de lo que te pasa que también hay que acompañar eh, bueno, en, en ese camino porque algunos más son más cortitos y otros más largos, yo acompaño sobre todo lo, los procesos más largos y wow, hay mucho dolor y mucho sufrimiento de hecho hay más sufrimiento al final que dolor, porque el dolor es el que, el sufrimiento es añadido y el que tú le echas no y es lo bonito de trabajar no como esa relación eh, con el dolor y con, y con la situación que tengo puede mejorar muchísimo Claro, yo siempre hay una yo hay una cosa que siempre digo y es que la empatía tiene un límite. Yo te, te hablo y te hago estas preguntas desde la curiosidad de una persona que nunca ha sufrido eso, más allá de una cantidadis, sí. ¿no? Claro. Eh, eh, y, pero. Claro, la empatía tiene un límite que yo creo que es el límite de la propia experiencia, ¿no? Y estoy intentando empatizar con experiencias de mi vida según me hablas. Yo siempre he tenido la experiencia de ser gorda, rechazada por gorda, ¿no? Y de no sentirme suficiente. Entonces hay muchas cosas de, que, que me puedo sentir identificada por ahí, ¿no? De mi cuerpo no es suficiente porque soy gorda, porque bla, bla, bla, bla. Total. Y, total. y es, bueno, ser gorda es un hecho objetivo que no tiene por qué tener que lo tiene obviamente porque somos seres que vivimos en sociedad no pero que no tiene por qué tener todas esas capas que yo le he puesto que no me las he inventado que las he puesto por porque he sido discriminada por ello no pero Total. no tiene por qué tener todas esas capas de sufrimiento que yo le he puesto y de hecho cuando yo hice el clic de me da igual es mi cuerpo y yo lo disfruto así como es fue como ah, ah amigas, claro. que esto es un sí sí y, desde ahí, desde ahí puedo empatizar no sé si... Claro, totalmente, o sea, piensa que al final la gordofobia, es decir, lo que vemos como los cuerpos normativos la, la sexualidad es lo mismo hay una sexualidad normativa, ¿cuál es? una sexualidad que acaba en coito, entonces si no acaba en coito yo estoy, claro. eh, bueno me pasa algo, soy un bicho raro, no soy normal, exactamente lo mismo que sucede con la gordofobia, es que lo podemos extrapolar a cualquier Mucho a cualquier, cualquier, cualquier, cualquier normatividad ¿no? de nuestra sociedad. Ay, qué exactamente, cualquier, me ha encantado, exacto, cualquier normatividad, porque todo lo que sea, yo no entro en este colectivo, porque yo no me comporto como se comporta el resto de mujeres, entonces está pasando algo conmigo. Y bueno, ahora lo voy a llevar un poco a mi terreno y es que uh, pues, co como gorda en esta sociedad a mí no se me permite socialmente hacer muchas cosas y una de las cosas que no se permite para las gordas es bailar, disfrutar de mi cuerpo oh, bailando y yo soy estás? bailarina, entonces yo me he enfrentado a eso como boom. Ahora, la cuestión es: ¿tú crees que la danza, que yo creo que sí, ya me intuyo la, la respuesta, pero bueno, ¿tú crees que la danza puede ayudar también a las mujeres a aliviar los dolores? Muchísimo. Muchísimo, porque de hecho yo he hecho danza del vientre y para mí fue un cambio brutal de relacionarme con mi cadera, con mi... Y obviamente el suelo pélvico está muy afectado cuando hay dolor en la vagina, ¿no? Y cuanto más desconocimiento o más rechazo tenga yo hacia una parte de mi cuerpo, va, va a ser mayor la protección, la coraza y la sintomatología entonces aparte de esto es que bailar cuando estamos moviendo cadera vagina suelo pélvico estamos también movilizando toda la parte de o sea estamos conectadas muchas de hecho te habrán venido muchas mujeres que aprietan la mandíbula o que, o que son no que tienen muchas contracturas mucha rigidez y como al soltar la cadera se mueve todo eso no porque de hecho una de las causas bueno causa no causa factor de riesgo de tener este dolor en la vagina y de tener como esta hipertonía y esta tensión en suelo pélvico suele ser apretar los dientes, tener wow. bruxismo Entonces, claro, al final una cosa me va a llevar a la otra. Y bueno, es que el, el bailar, aparte de que es sanador en sí, te conecta mucho con, y con esa reconciliación ayuda a que la sangre se vaya moviendo por los tejidos, por la vagina. Entonces, es una, de hecho, una de las cosas que yo hice precisamente porque sabía que era necesario, era una parte que tenía tan escondida, tan estigmatizada y tan prohibida, no tan tabú, que ayuda muchísimo no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. La sacas a la luz. Total. Yo, hablo claro. mucho de los, yo he dado muchas clases de, de pilates y de conciencia corporal también y hablo mucho de los mapas mentales que también te sí. he dado a ti, ¿no? Es como de pronto poner sobre la mesa estas partes de tu cuerpo en las que no piensas, ¿no? Es Exacto. Y, y, y en la danza oriental, es que al final, es que es la pelvis, se mueve tanto. Es verdad que también movemos los brazos, pero es que la pelvis está tan centrada y tienes que... Y no se puede mover desde la tensión, Exacto. solo se puede mover desde la relajación. Es como, Total. Tienes que obligarte, que no es la, la palabra ideal para esto, pero es, es como permitir que se relaje, es, ¿no? Es Total y qué fuerte porque yo soy muy bruxista y me has hecho pensar en que yo he escuchado muchas veces y siempre tengo esta curiosidad no, no me acuerdo ni de dónde, que la vagina y la mandíbula tienen mucha relación ¿de dónde? viene ¿esto, ¿esto qué es? esto es brutal, o sea, la relación viene desde cuando somos, o sea, somos embriones en el vientre de nuestra, de nuestra mamá no me acuerdo cuál es la semana, siempre dudo con la semana, creo que es la 7 o la 8 pero eh, digamos que hay una membrana que se llama orofarencia y otra que es la anal, que están juntas. ¿Qué pasa? Que cuando va pasando, digamos, todas las semanitas, se van separando. Una va a dar lugar a la boca y otra va a dar lugar al ano, a la vagina y a la uretra. Entonces, realmente es que esta conexión viene desde el vientre materno, viene desde este origen embriológico. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, cuando, cuando ya crecemos, cuando ya somos un bebé cuando ya salimos nosotras seguimos conectadas por esta fascia, ya porque claro, obviamente las membranas se van separando y hay un tejido que las va recubriendo, que es el que tenemos desde nuestra zona cervical a nuestro sacro, entonces aparte de que energéticamente, que a mí me gusta también hablar mucho de los chakras ¿no? que el chakra de la garganta está conectado con el chakra de la sexualidad es que anatómicamente ya tenemos esta relación desde, desde que somos, ya te digo, semanas desde que tenemos semanas de, de vida es brutal, entonces claro igual que la laringe está conectada con el cuello del útero o sea todo lo que en la boca está relacionada con nuestro aparato reproductor es, es flipante cuando, lo, cuando puedes conocerlo desde todos los puntos de vista ¿no? desde nuestra parte más digamos occidental a la parte más oriental con todo lo que eso conlleva ¿no? de, de misticismo que al final es como bueno es una manera de explicar lo mismo desde diferentes vertientes a mí me se me ponen los pelos de punta con este tipo de cosas. Me parece tan bonito, tan increíble. Muy bonito. La embriología me parece algo fascinante. Me, bueno, es y la, y la relación. Bueno, perdona que me voy, que, me, que me voy No, a... no, tú, tú vete, tú vete. Es que me pongo técnica y que, que me, la relación de la embriología con la filogenia con, con la evolución, con los diferentes grupos animales. Bueno, si alguien nos está escuchando y no tiene ni idea de lo que es esto, es que hay un paralelismo en la evolución de los animales a nivel digo, evolutivo, ¿no? en la historia de la, de la existencia de la vida y entre eso y cómo un embrión se va desarrollando. ¿no? Es como que un embrión de un pez, solo para explicárselo para quien no tenga ni idea de qué hablamos, claro, un claro. embrión de un pez y un embrión de un humano son muy, muy, muy parecidos cuando son muy jóvenes y luego se van diferenciando y esta diferenciación es paralela a la, a la evolución. Solo para quien ahí, ahí lo dejo para quien quiera investigar Exacto. un poco más sobre el tema, ¿no? Pero es muy fascinante, Pero es muy bonito, potente, muy bonito. Y el tema, claro, yo soy cantante también y eh, he ido alguna vez al al cómo llamamos a este doctor, perdona, el logopeda. Al que mira las cuerdas al otorrino. Al el otorrino. otorrino. Para que me vea las cuerdas vocales, ¿no? Para ver una cámara. Cuando yo vi la, por primera vez mis cuerdas vocales vibrando. A mí parecían como mis labios menores, como los, como los labios internos. Era como, ¿pero esto qué es? Si tengo como una vagina en la garganta que genera voz y genera... Me, me fascinó eso, simplemente parecido, que probablemente no, no tenga nada que ver con el origen, pero ahora que me has contado esto, que ya no lo sabía, ha sido como wow De hecho, cariño, fuerte. sí que tiene que ver, y si tú ves una imagen de la laringe y del cuello del útero y de las cuerdas vocales y la, y la zona reproductora, es que se, visualmente tiene muchísima similitud. ¡Qué bonito! Ay, es qué muy bonito, fuerte. y por eso yo siempre digo... Te puede doler la vagina, muy bien, pero es que la vagina no está aislada del resto de tu cuerpo. Tenemos que tener un montón de cosas en cuenta, uh -huh. muchísimas, es que porque sí. están influyendo. El cuerpo es uno, claro, sí, y desde sí. el punto de vista de la medicina que yo estudié y lo que yo he ido viendo es como esta segmentarización del de osteópata, el fisio, el tal, el cual. Al final es como tú te relacionas con tu vagina, con tu dolor, con tu cuerpo eh, y que tiene todo que ver, no es solamente una cosa, no es que tengo una contractura, voy al aficio y ya está, pero ¿cómo estoy viviendo yo esa contractura? ¿Cómo estoy viviendo yo esa tensión? ¿Cómo estoy viviendo las relaciones sexuales? Es que todo influye. Claro, no está la dimensión social también, que es... Totalmente. Eh, ahí, yo he estado, bueno, antes de hacerte esta entrevista, te he toqueado un poco. Ya imagino. <ríe> A ver qué dice esta mujer que le tengo que hacer las preguntas correctas. Y he escuchado una frase que me ha encantado tuya y es que una creencia condiciona más que un gen. ¡Wow! Y me ha parecido Son muy potente. ¡Bum! Aquí, que quede claro, ¿no? Porque estamos en este, sobre todo sí. en nuestro mundo occidental. Eh, yo soy muy científica, a mí me encanta la ciencia, me fascina y supongo que a ti como, como médica también. Me parece alucinante el método científico, es brutal pero es que la parte social y energética, y la pongo entre comillas porque todavía es algo muy desconocido para nosotros, está ahí también. Y eso genera muchas creencias y genera mucha jo, A mí cuando, cuando te escuché... Se eso, me pone el vello de punta cuando hablamos de este tema. Linda, o sea, es brutal lo que... Sí, sí, sí. sí Una creencia condiciona más que un gen, me parece algo brutal. Entonces, claro, no me puedo imaginar la, el trabajo súper multidimensional que debe ser cuidarse un dolor en la vagina, o a lo mejor, no lo sé, mira, estoy así pensando en alto, el, el ir a pedir ayuda para solucionar un dolor en la vagina termina siendo una excusa para trabajar en cosas que no te podías ni siquiera imaginar, ¿no? Ahí está, ahí está. De hecho, me dicen la, las chicas que trabajan conmigo, ostra yo vine a ti porque me dolía la vagina y no pensé que íbamos a llegar a esta profundidad. Digo, claro, porque es que el dolor es la puntita del iceberg, pero todo lo que hay debajo... Entonces digamos que es la excusa, me ha encantado, es verdad, realmente es la excusa para trabajarte a ti a nivel interno, a nivel de creencia y, y, y, a, y a ti en general, a ti. Para mí es un trabajo de autoconocimiento, Zaida, autoconocimiento y desarrollo personal, porque a mí es que no me ha quedado de otra. O sea, yo me he visto durante tantos años teniendo dolor que lo único que, que, que, que quería era o salir del dolor... O salir del sufrimiento, era como yo necesito salir de aquí y para eso tienes que ir hasta adentro. No hay otra manera de salir de ahí, sino es escarbando en tus propias creencias. Y ahí esa frase eh, me gustó cuando la dije, no me acuerdo de dónde la saqué, pero es que refleja a la perfección cómo, cómo vivimos. Cómo vivimos, o sea, tú, cuando tú te crees algo, cuando nuestro cerebro se cree algo, o ve algo, o cuando tenemos pensamientos, o visualizaciones él no diferencia lo que es real de lo que está imaginando y de lo que está pensando, por eso nos condiciona tanto, por eso y, y el trabajo, por eso para mí es que el trabajo con la mente para mí es fundamental, porque la vagina sí obviamente puede tener dolor, pero todo lo que hay detrás, ¡buah, es súper profundo, y súper lindo de trabajar. Qué fuerte, es que es un mundo yo igual, sí. vuelvo, a, vuelvo a ver todos los paralelismos con la danza la gente viene a bailar porque quieren, claro. hacer algo, quieren escaparse un poco de su vida diaria, de ah, estoy todo el día en la oficina y quiero hacer algo diferente, o, pero, pero claro, vienen a bailar y se encuentran con un proceso de autoconocimiento con, se encuentran con un montón de complejos se encuentran con su imagen delante de un espejo Total. con su cuerpo moviéndose se encuentran con unas con, unas, con unos hábitos posturales que forman parte de su identidad personal, que cuando tú pides a esa persona que se exprese corporalmente de otra forma, de pronto le chirría ahí, uh, es como esto no soy yo. Es, supongo que con el teatro pasa igual, ¿no? con las artes en general. Y esto es un trabajo a nivel energético y emocional, ¿no? energético del que hablábamos antes, un trabajo no científico, el, pero mira, al final llegamos a lo mismo y se cierran los círculos, infinitos círculos cerrados por infinitos lugares. Es muy fuerte. Es que yo creo que tu trabajo, Saida, la danza abre tanta cosa. O sea, a mí me abrió un montón cuando empecé a bailar Danza del Vientre. O sea, era como descubrir una nueva rosaura en muchas dimensiones. Lo que tú has dicho de la que este movimiento no sabía que yo tenía la capacidad de hacerlo, uy, que estoy aquí un poquito más bloqueada, no también enfrentarte al, no lo tengo que hacer perfecto, sino que tengo simplemente que empezar a mover el cuerpo, porque estoy como, no, vivimos muy rígida y, y, y veo que hay ese paralelismo también, no, te encontrarás con personas, supongo, que vienen muy, en, como, uy, ¿No? Rígida. Yo rígida, soy esto. Mentalmente, rígida, físicamente, como... Sí, sí. Yo soy esto, esta soy yo y así es como me presento al mundo. Y cuando le pides a esa persona que hagas di claro alumnos, es como, uy, esto yo no soy, yo no soy. Y, uy, pues a lo mejor sí que soy también esto. ¿No? Es, es este... Total, total. Es como, sí. es como, al final, bueno, voy a hacer una generalización así muy, muy vasta, pero parece como que aprender todas estas cosas forma parte de un... De, un, de una amplificación de nuestra identidad, ¿no? Como que según vamos creciendo y ahí le veo el paralelismo con lo que me decías tú con el trabajo que haces con, con las mujeres que trabajan el, su dolor en la vagina o su dolor pélvico, genital, como quiera que lo llamemos porque supongo que es algo muy amplio. Eh, Hay dentro, exacto. Claro, es como van solo para eso porque es una parte muy grande de su identidad que sufren dolor de vagina y con la capa añadida del sufrimiento, ¿no? Que vuelvo a repetir, sufrimiento y dolor no es lo mismo para que quede claro, porque creo que es algo importante. Exacto. Pero, pero terminan conociéndose en muchas otras dimensiones, ¿no? Terminan ampliando su identidad y es lo mismo, es el paralelismo con la danza, ¿no? Terminas diciendo, bueno, yo no soy solo mi dolor en la vagina, puedo tener esto, pero soy algo mucho más amplio. De hecho, hacemos un trabajo muy bonito de quitar la etiqueta. Porque yo, me, igual que con la gordofobia, o sea, yo soy una mujer gorda, ¿no? Pues esto igual, yo uh -huh. soy una mujer con dolor en la vagina y mi etiqueta y mi identidad y todo mi mundo y todos mis pensamientos están girando en torno o a mí es gordura o a mí dolor en la vagina. O sea, uh -huh. es que por eso el paralelismo es, es que da igual, puede, podemos meter en el saco cualquier otra cosa que tenga este estigma y que tenga esta componente de normatividad y es que la experiencia el cómo se vive es exactamente lo mismo wow sí siento que estamos conversando en círculos es muy fuerte eh. es como claro que, que volvemos a porque ahora que hablas del estigma de sí yo tengo el dolor es algo que está en mi cuerpo físico pero también tiene mucho un componente psicológico muy grande y también tiene el componente social de cómo la gente me, va y me ve y cómo yo me tengo que presentar y como y volvemos y volvemos y volvemos. es muy fuerte no ¡Wow! ¡Qué bonito! Claro, porque te afecta tanto, seguro que a ti te pasó, te afecta tanto el sentir que soy gorda, o te afecta tanto el sentir que yo tengo dolor en la vagina, que todo gira en torno a eso, o sea, todo, todo, todo, todo. Uh -huh. Y al final es que, es como si, yo, fíjate, lo has hecho súper bien, Saida, el dolor está en mi cuerpo, pero yo no soy el dolor, yo no soy eh, esa, esa grasa corporal, yo soy mucho más, yo soy esencia. ¿No? y aquí es donde está el trabajo también energético y el trabajo de disociar ey, una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que siento otra cosa es lo que experimento que todo soy yo pero no, yo no soy exclusivamente a lo, aquello que me está causando dolor o sufrimiento yo soy muchísimo más y aquí está el trabajo del desapego que a mí me ayuda mucho la meditación ¿no? el, yo trabajo mucho en, en sesiones también con esta parte más mezclada con el budismo y con, la, y con esta parte más de ¡hey! dejemos de identificarnos ¿no? No con ese ego eh, con ese síntoma, con esa máscara y desapegarnos de lo que pensamos porque lo que pensamos no es verdad que aquí es donde viene la parte de neurociencia que tanto me gusta, yo soy como tú no creo que la ciencia, el cerebro, la mente es súper bonito, pero creo que se puede complementar y que para mí, en mi vida de hecho, así es, necesito complementarlo con la parte más energética con la medicina ayurvédica, con la medicina china, con otros puntos de vista porque ahí es donde ves que es que somos tan multipotenciales y somos tan globales, somos tan holísticos que ver solo un pedacito del iceberg no tiene sentido. Y con la danza pasa exactamente igual. Qué bonito, qué fuerte. sí, sí. Pues para terminar, yo solo quería hacer un apunte y romper una lanza. En favor, para terminar con la conversación, luego tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Pero como feminista convencida... Creo que todo este trabajo de autoconocimiento es un privilegio que, que muchas mujeres no tienen y quería romper una lanza porque he conocido muchas mujeres que, que, bueno, que por la vida que les ha tocado vivir en este mundo, solo por ser mujeres no han podido tener este y, y probablemente nunca en su vida tengan la posibilidad de trabajar y de tener estas conversaciones tan bonitas y tan necesarias que tú y yo estamos teniendo. Quería dejar constancia de eso simplemente para quien nos pueda escuchar también que que sea consciente ¿no? de que tener acceso a un ordenador, tener acceso a... no es algo universal, ¿no? Tener acceso a, a, una, a una vida lo suficientemente tranquila y tener suficientemente tiempo, el suficiente tiempo libre, digamos, no, la energía, el apoyo social como para poder dedicarse a una misma, eh, no es algo que todo el mundo tenga garantizado. Así que, bueno, solo de, dar el apunte ahí y, y, y dejar que, claro, que soy consciente de eso y que me encantaría y que cada día lucho porque eso sea posible para todas y no solo para mí. Buah, wow, qué bonito que, que diga esto Zaida, porque precisamente yo, cuando, cuando me has presentado, te iba, se me olvida decirte, aparte de lo que has dicho, me siento una gran divulgadora, comunicadora también, hoy ¿no? activista, porque tienes toda la razón, es que cuántas mujeres no se pueden permitir venir a terapia, hacer ese proceso de autoconocimiento, sanar ese dolor, y por eso yo empecé con mi, con mi cuenta como con un, con un movimiento de, hey, yo voy a divulgar todo lo que sé para desde, desde, mi, no, al menos viendo un vídeo de Instagram, un directo, uh -huh. una entrevista, eh, hice el Congreso Empoderación también, porque necesitaba desde, yo creo que también desde haber vivido el otro lado, porque yo he pasado también una, digamos, una fase de mi vida donde no, el dinero no, no brillaba por su ausencia durante mucho uh -huh. tiempo, entonces yo me identificaba también mucho con, y me, y me sigo identificando con esas mujeres que no pueden acceder a esto que nosotras eh, tenemos el privilegio, ¿no? de, de, de, me, me encanta que lo, que lo recalque y por eso estas entrevistas son tan importantes y esta, porque son una plataforma donde seguir sumando, seguir alzando la voz, y seguir llegando este mensaje cada vez a más personas, porque al final la información es que es poder, la información es poder entonces Literal. te doy las gracias Linda porque estamos, estamos contribuyendo desde mi punto de vista a, a ese feminismo a esa igualdad y a que cada vez más mujeres puedan tener este digamos este conocimiento sí, mi, sí. la idea detrás de mi canal de Youtube también es esa ¿no? que, que mucha gente pueda acceder pero claro como mínimo hace falta un acceso a internet y una pantalla exacto exacto videos, ¿no? así que bueno poquito a poco iremos cambiando. poco a poco Linda poco a poco sí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esto. Me encanta hablar contigo. Qué conexión más guay, más bonita, qué bien nos entiende. Sí, total, total. Perfecto. No sé si quieres añadir algo, dónde te pueden encontrar, si quieren trabajar contigo, si. Sí, pues, pues me pueden encontrar en la. Es que la web la he cambiado y siempre digo la, la antigua, pero no, rosauradelgado.com o, o en mi Instagram, que creo que es rosaura barra baja delgado. O sea, en cualquiera de las dos me pueden encontrar. Sí, okay. Perfecto, pues nada. Gracias, preciosa. Muchas me gracias. Me encanta charlar contigo. Me a encanta. mí también. Voy a dejar ya de grabar, nos despedimos sí. aquí y seguimos behind the scenes. Un Muy besito. Bien.